Valen, eh, si te parece, eh, damos comienzo, vamos, vamos calentando motores. ¿Cómo no? La primera no. propuesta que tenemos para hoy es que a quien a aquel que no se haya presentado, le pedimos que nos avise de algún modo y pueda decir cómo se llama. ¿Y de qué, de qué lugar viene? ¿De qué localidad, de qué provincia? En principio, le pedimos a los que no se hayan presentado la, el encuentro anterior, ¿no? Para tener una idea de, de dónde son, y le damos comienzo a este encuentro. Olga, presentate, si querés. Bueno, mi nombre es Olga Cerato. Eh, soy de Zárate, provincia de Buenos Aires, soy concejala por el Frente de Todos, PJ, y también eh, de la FAM. Eh, a veces, les cuento que a veces se complica estos horarios, porque nosotros ya tenemos otra reunión, y, y también a veces se complejiza en cuanto a las sesiones, a la labor, pero bueno, trato de estar en casi todas y la verdad que va muy interesante todo esto. Eh, el hecho por ahí de ir contestando se complica también porque es muy puntualizado. Quería hacer esa aclaración que me parece que es muy, muy eh, pregunta y respuesta. Por ahí podríamos hacer un poquito más amplio sobre la temática tratada, que es excelente como se viene dando. Y por ahí permitir que uno pueda dar una respuesta un poquito más amplificada, o sea, no O sea, no tener que dar respuesta, no sé si lo comprenden. Pero bueno, eh, está bueno porque dan dos opciones, dar dos opciones. Para el que necesita por ahí ir más eh, como pregunta y respuesta, y el otro que pueda dar una cosita más amplia. Bueno, eso. Y la verdad es que vamos tremendo. Las clases son súper interesantes y nos enriquece a todos. Muchas gracias. Para darle lugar no a otro. Tomamos nota, tomamos nota de esto, veamos en qué medida los que quieren profundizar tienen la oportunidad de profundizar y aquellos que tienen un acercamiento más global eh, lo pueden hacer también. Tomamos nota de eso. Totalmente. La idea es más? que cuando tocamos alguna temática que se vaya haciendo un acercamiento y se pueda ir investigando sí. los diferentes antecedentes o si no hay, eh, empezar como a meterse. Así que, pero se, está, está muy bueno el aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más se quiere presentar? Además, ha hablado la, eh, yo la la es la primera vez que entro. ¿Y Carlos? Estoy, recor Estoy recorriendo el camino de las cooperativas y está en formación la cooperativa. Soy Carlos Cohen y hace poco me jubilé y estamos haciendo una una cooperativa de profesionales este, y estamos en los trámites. Eh, bueno, eso es más o menos mi historia, digamos. Yo soy ingeniero. Muy bien, muy bien, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Dijiste Malargue? ¿Eh? ¿Dijiste Mendoza? Trabajé en, trabajé en petróleo, pero después trabajé en propiedad industrial. Patentes de invención. Okay. Qué bueno, qué bueno, gracias. Gracias, Claudia. ¿Quién sí. más? Sí. Buenas tardes. Este, sí. buenas, buenas tardes, tardes, tardes. La perdí, Claudia. ¿Dónde está? Habla, Claudia. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí. No sé por qué no tengo el video, no sé por qué te digo, porque estoy con la tarde, pero bueno, es, este, bueno, quería presentarme. Bueno, yo soy vigente mutualista y de la economía social, este, estoy en Buenos Aires, en Cava, eh, soy vicepresidenta de la Federación de Mutuales de la provincia de Buenos Aires y, bueno, aparte soy tesorera de una mutual que somos capacitadores nacionales y, bueno, formadores de oficios sobre todo en, en, en el tercer sector, o sea, de la economía social, propiamente dicha, para, en este momento de pandemia, por acá en Buenos Aires, que es tan fuerte, bueno, estamos buscando otras herramientas para poder, este, para poder apalear todo esto. Era lo que más o menos quería presentarme Y aparte, bueno, estoy en el Consejo Directivo de la Cámara. De la la confederación. ¡Qué que bueno, gracias. Claudia! Gracias a la paridad pudimos entrar 10 mujeres. No. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién más que se quiera presentar que no se haya presentado el lunes anterior? Hola. Paola. ¿Hola? ¿Sí? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto, se escucha bien. Hola, buenas tardes. Sí, el lunes pasado se complica porque la verdad, como decía la compañera, por ahí salen muchas actividades y bueno, no intenta estar en todas, pero <ríe> a veces coinciden los horarios. Eh, buenas tardes a todos, mi nombre es Jofre, soy consejera, de todos, presidente de Malargo Mendoza un departamento que está a 500 kilómetros de lo que es la capital Mendocina. Eh, y hace poco se presentó desde la provincia y bueno, participamos acá desde el departamento, la mesa que se va a conformar, la mesa de economía social. Eh, así es que bueno, la verdad que eh, en el 2010-2011 me recibí de técnica en economía social y desarrollo local y realmente... Eh, Colaboro y participo en lo que puedo y, y bueno, desde el Consejo Deliberante, a pesar de ser oposición, intentamos ¿no? eh, presentar proyectos que, que realmente, eh, digamos, logren que se visibilice que el trabajo de la cooper, cooperativa solidario eh, es importante. Así es que creo que, que esto eh, nos viene muy bien como herramienta y agradezco a la red de concejalas, porque también este año empecé a formar parte de la red. Bueno, gracias a esto estamos con esta capacitación. Y la verdad que es muy importante en lo local tener este acompañamiento, estas capacitaciones, este intercambio de, de experiencias para poder fortalecer en los territorios, digamos, eh, estas políticas, ¿no? Y, y que se generen realmente políticas públicas y políticas que, que realmente sirvan a la comunidad. Así que, muchas gracias. Vamos, Paola, eh, importante... Esto que decís, levantando de algún modo el legado de Mario, de Mario Cafiero, es importante que tengamos la voluntad política de, de unidad, ¿no? De, de juntar fuerzas entre oficialismo y oposición, independientemente de cuáles sean cada uno, y que realmente podamos ir hacia organizaciones sólidas, democráticas, potentes para en beneficio del pueblo, ¿no? Eh, estamos, hay mucha experiencia muy rica en Argentina, eh, y la, parte, es parte de la que tienen ustedes, y estamos tratando de cultivar ese, ese espíritu de convivencia y de construcción, ¿no? Eh, no solo por la emergencia, sino por una vocación política superior, de unidad, de unidad nacional. Eh, así es. Muchas gracias, Paola. ¿Alguien más? que desea presentarse. Buenas tardes. Yo soy... Eh, ¿Se me escucha? Daniel, perfecto, ¿sí? sí. Adelante. Eh, so, soy Daniel Ayala, soy del de municipio de Las Palitas, de Tucumán, que es un municipio que está en el Gran San Miguel de Tucumán. Eh, soy director, subdirector de producción eh, y promoción comunitaria. Eh, bueno, eh, también pertenezco a una organización social, eh, un centro comunitario y soy parte integrante de, también de lo que es este, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. También trabajo, también estoy, digamos, este, militando en, en ese espacio. Y eh, bueno, eh, la verdad que lo del curso me abrió mucho la cabeza. Este, nos está dando perspectivas, digamos, bastante interesantes y creo que algunas de las experiencias están siendo bastante eh, importantes para poder desarrollarlas también. Eh, nuestro municipio es un municipio este, urbano, no es rural, eh, y, y bueno, entonces muchas de las, de las actividades que se están desarrollando en el curso o experiencia nos está sirviendo como para, eh, incluso ya la socialicé, algunas de las charlas que hubo, especialmente las de cuidado, este, la, la, la clase número 5, digamos, que fue la de cuidado, que, que nos permite hoy, digamos, tener una, una mirada. Nosotros tenemos un, un, una serie de actividades también, digamos, territoriales, digamos, que nos, nos ayudan a a poder, digamos, aglutinar o darle alguna otra perspectiva a las actividades, por ejemplo, el tema de lo que es el cuidado infantil. Nosotros tenemos un, un centro de cuidado infantil, tenemos un comedor de, de salud social desde la organización y este, tenemos dos anexos, digamos, dos, dos lugares de, de trabajo territorial. Y bueno, y estamos tratando, digamos, ahora desde lo productivo, digamos, darle también alguna, eh, algunos elementos a a los vecinos de las taritas. Así que bueno, esta es un poco mi, mi presentación y la verdad que lo del curso está excelente. Qué bueno. Bienvenido, Daniel. Gracias. Sí. Bien. ¿Había alguien que quería presentar en el chat? No sé si quiere hablar. Eh, sí, eh, me puedo presentar. Mi, no mi nombre es Navarro Graciela, soy de Ushuaia, Tierra del Fuego. Pertenezco a una organización civil Talleres de Artes y Oficio. Eh, ¿me, ¿Me escuchan? Sí, se están. Vamos de a uno. No sé si me escucharon bien. Sí, sí ¿Hola? Graciela, adelante, adelante. Adelante, sí, Graciela. Sí, sí. Repito, por si no me escucharon, bueno, pertenezco a una organización eh, llamada Enlace Jóvenes Fueguinos, eh, es un taller de artes y oficio, un espacio que ha sido construido entre todos los vecinos, y eh, hoy me encuentro eh, trabajando en la municipalidad en la, en la coordinación de economía social, y eh, pertenezco también a la organización política Colina. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. sí, sí, sí. Eh, Bien, así que bueno, eh, estamos trabajando desde la coordinación de la municipalidad eh, de Ushuaia con las cooperativas y organizaciones civiles, acompañándolas en, en la contención y fortalecimiento, porque sabemos que la problemática que estamos pasando hoy de este, del aislamiento social, que es imposible poder, este, esta, estas cooperativas y organizaciones trabajar, así que estamos viendo y proyectando nuevas formas de trabajo y eh, bueno la verdad que no pude entrar el, la semana pasada, pero porque el problema mío es que no tengo muy buena señal así que esperemos que hoy pueda este, estar toda la, toda la jornada Bueno, muchas gracias Graciela, sí, ojalá a veces se hace difícil con el tema de del acceso a, a, las, a las redes, eh, pero bueno, es muy importante que, que vayamos tomando todo lo que vamos eh, charlando en, en los diferentes encuentros y viendo cómo lo podemos aplicar a nuestros territorios. Así que te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias. ¿Alguien más? Andrea, Diana Torres. Sí. Adelante. Hola, sí, buenas tardes a todos y todas. Bueno, eh, yo eh, presentarme que soy de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén, y bueno, ya lo he dicho en algunas otras reuniones de estas cara a cara, eh, muy contentas de poder pertenecer y participar en este espacio de INAE, porque estoy trabajando con Ignacio de, de Neuquén, eh, tratando de darle también otra cara a nuestra ciudad, porque es una ciudad netamente petrolera. Y bueno, creo que es súper importante aprender, sobre todo capacitarnos. Estoy como concejal del Partido Justicialista en un bloque mayoritario del EBPN, así que este, tratando de hacer los aportes y contagiando a la gente de que sí se puede trabajar este, en forma asociativa. Y bueno, muy interesada para apoyar ahora un proyecto, una ley que ya es ley, gracias a Dios, en Turquén, de la. Eh, agricultura familiar, así que bueno, tratando desde los consejos deliberantes de la provincia poder sumar, así que bueno, muy contenta de, de poder participar y adquirir más, sobre todo herramientas, ¿no? Para el trabajo. Así que muy agradecida. Gracias, Andrea. Adelante entonces con los proyectos. <risa> Gracias. Muy bien. ¿Hay, ¿hay ¿Alguien más quiere presentarse? Ya la tenemos a, a Ruth presente. Que, no, que no, vamos que a compartir tienes... inquietudes. ¿Queda alguien para, para presentarse? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Acá eh, en el chat están escribiendo, Ángel. Ángel, ¿vos querés hablar? Ah, no podías. No, Está bien, entonces voy a leer en voz Dice, mi nombre es Ángel Héctor Lombardo, soy de Merlo, Buenos Aires, trabajo en el Honorable Consejo Deliberante como asesor de la presidenta. Eh, interesado en la temática, muy importante todo lo que van volcando, eh, voy siguiendo todo lo que muestran en cada oportunidad y muy agradecido por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos, Ángel. <risa> Tiene conectado el micrófono Blanca Fabiana. Sí. Yeah. Me parece... Hola, Blanca. ¿Querés hablar? Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lorena Suárez. Soy de la localidad de Arturo Seguí. Esto pertenece a La Plata, Buenos Aires. Eh, soy referente política de la agrupación del MOOC, y bueno, muy contenta de poder, eh, o sea que es una experiencia nueva para mí, eh, poder eh, aprender lo que es el manejo de cooperativa, eh, siempre tuvimos la idea de poner una cooperativa, y bueno, hoy poder esta, tener esta posibilidad de estudiar y, y bueno, aprender cada fase de lo que es el cooperativismo, y, y de las diferentes políticas y demás, eh, me parece eh, genial, eh, nos abre mucho la mente y me enseña también a, a incentivar a mi gente también a, a, sea, a lo que es el, lo, el tema político. Ahora estamos trabajando mucho en lo que es sociopolítico, más de los comedores, merendero, asistiendo mucho también a la gente que está enferma de COVID y demás. Así que, bueno, muy agradecida de que me hayan dado la posibilidad de poder estudiar y, bueno, eh, tener una, una posibilidad más, porque para mí eh, siempre me, me gustó ayudar al prójimo, o sea, a la gente y demás, y bueno, esto me abre, yo qué sé, un, unas puertas más, y bueno, no, nuestra idea, con, junto con mi referente, es poner una cooperativa en el, en el pueblo, que se necesita mucho como para mejorar las escuelas, eh, todo lo que es el sentido público, porque eh, se necesita demasiado en el barrio, bueno, es eh, como un estado rural, que es más campo que, que ciudad eh, a recién ahora se está poblando y se necesita estas cosas y bueno eh, muy agradecida de poder este, este, ocupar este espacio junto con usted y bueno por ahí me pongo un poco nerviosa porque me cuesta hablar pero también es lindo porque yo sé, uno aprende a comunicarse con otra gente conoce otra gente otras ideas y me parece eh, fenomenal así que muchísimas gracias por abrirme estas puertas y Poder aprender todos juntos. Hermoso, Lorena. Muchas, muchas gracias. gracias. Esto es un, un proceso, un camino, y todos venimos de, de diferentes lugares, con diferentes experiencias, entonces está, está muy bueno poder irnos conociendo y tener estos espacios, y bueno, seguramente te va a servir para, para aplicarlo en tu organización y, y donde vivís. Así que muchas gracias. No, no es Muchas gracias a ustedes. En el chat tenemos... A ver, porque hoy estoy con el celular y es difícil desde el celu, ¿eh? No es nada fácil. El Carrizo. Eh, Ángel, ahí está. Ángel Carrizo, de Moreno, Buenos Aires. Pertenezco a COPEBO. Mi trabajo es ayudar a la cooperación de la formación de distintas posibilidades de trabajo para la gente, llevando todas las herramientas informativas. Desde ella, muchas gracias por... Eh, poder ser parte de esta charla tan enriquecedora. Bueno, muchas gracias a vos. Y Gabriela Fernández, de la Cooperativa Trabajo Nisi, de Resistencia Chaco. Bueno, bienvenida Gabriela. Muchísimas gracias. A todos. No sé si hay alguien más que quiera presentarse. Y si no, ya... Hola. Eh. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ramiro, de la provincia de La Rioja, ciudad de Chepes. Eh, bueno, soy, por un lado, militante de una federación de cooperativas que se llama FARCOA, Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas. Estamos a 240 kilómetros al sur de, de, de la ciudad de La Rioja capital. En Chepes es un departamento que se llama Rosario Vera Peñalosa. ¿Te ¿Sí, acordó? 120 de San Juan, a 360 de Mendoza, capital, a, a 360 de, de Córdoba, capital, y bueno, a 240 de la capital de nuestra provincia. Bien. 15.000 habitantes, más o menos, 16, habrá que ver qué dice el próximo censo. Eh, bueno, Bien. nada, con, eh, aparte de ser militante de la federación, de una organización que pertenece a esa federación, eh, Estamos integrando, el, o sea, soy el que está a cargo del área de Economía Popular, Social y Solidaria de la Municipalidad, del departamento, desde que asumió en su nueva gestión el nuevo intendente, el intendente en su segundo mandato, digamos, eh, Cristian Pérez. Eh, y bueno, estamos tratando de, de hacer realidad muchas, muchas cosas que como federación y como organizaciones de la Economía Popular, Social y Solidaria venimos soñando y luchando desde hace años y la verdad que la herramienta que nadie nos brinda a través de esta capacitación, por un lado, y por otro lado a través del de perfil nuevo que viene asumiendo eh, el instituto, es eh, poderosa, tenemos mucha esperanza eh, en relación a lo que se puede hacer eh, con el camino que se abre, bueno, con las mesas de asociativismo que se están planteando, eh, son varias las cosas que nos están abriendo esperanza, así que nada, Gracias bueno. por eso y contento de estar acá. Qué bueno, Ramiro, muchas gracias. gracias. Nos queda um, Acosta Acosta Juna Acosta Juna de Tucumán de Aguilares. ¿Está por ahí o, bueno, o leemos? Bueno, ah, saluda por el chat. Bueno, Ay, si me parece, entonces, ¿avanzamos? Sí. <risa> Vamos. uy ¿Te parece, Ruth, entonces, que continúes? ¿Cómo no? ¿Se me escucha? Perfecto, adelante. Hola. Buenas tardes a todas, todos, todos. Eh, especial encontrarnos, eh, mucha emoción, eh, Ramiro diciendo el, el, nuevo Inaes, el nuevo INAES que inventó Mario, ¿no? Eh, eh, así que tratemos de hacerle honor al compañero que nos inspira. Eh, y tratar de no llorar porque estamos llorando todos mucho eh, pero leer, leerlos a ustedes leer sus respuestas, escucharlos ahora, eh, también es lo que nos da fuerzas para, para renovar ese compromiso y, y tratar de, a pesar de no tenerlo a él físicamente, poder seguir eh, haciendo el intento de hacer honor eh, a, a toda su idea, a toda su impronta y a ese nuevo INAES que en tan pocos meses pudo ponerle tanta fuerza y, y transformarlo completamente. Así que, bueno, nada, para eso también necesitamos de ustedes. No es que solamente los laburantes vamos a poder eh, con, esta, con, con esta nueva gestión, sino que es desde los territorios construyendo esta otra, esta otra economía con los objetivos estratégicos que fuimos pautando con, con el nuevo. Eh, con, con el nuevo INAES ¿y saben qué? esta semana estamos llegando a la mitad del curso eh, el, el curso tiene 16 semanas y, y hoy eh, digamos si bien estamos repasando ahí están escuchando algo encima pero no sé si me siguen escuchando silenciar? podemos silenciar? Compañeros, a los micrófonos. Bueno, dale. Dale, dale. ¿Podemos, porfa, silenciar los micrófonos? Miguel Mancilla es el que tiene el micrófono abierto. Miguel Mancilla tiene el micrófono abierto. Gracias, Miguel. Gracias. Decíamos que el miércoles. Vamos a tener la clase número 8 eh, de 16 encuentros que tenemos. Eh, y en este encuentro de cara a cara federal estaríamos haciendo nuestra segunda eh, instancia de integración. En la primera instancia de integración hace dos semanas tuvimos eh, las clases 1, 2 y 3. En esta instancia estaríamos integrando las clases 4, 5, 6 eh, y las siete, y a partir de ahora eh, estaríamos eh, eh, integrando eh, las a dos, iríamos como más al día con esto de que fuimos todos aprendiendo la herramienta, poniéndonos al día, las consignas, contestando. Fue como todo un ejercicio para ustedes y también como para nosotros de equipo ir haciendo este, ir aprendiendo en, en el hacer. Eh, lo que tendríamos hoy, estábamos viendo a partir de, de las consignas, son como, Muchas respuestas sobre todo de la clase 4, algunas de las clases 5 y muchas menos de las que siguen. Entonces parte de lo que queríamos conversar eh, era cómo podríamos ir como, eh, actualizándonos con esto de ir respondiendo eh, a, a las consignas eh, Perdón, hasta las 7 tendríamos de, de integración hoy. Eh, en esta semana tenemos la 8, la próxima la 9 y la que sigue, que integraríamos, que serían como estas instancias de la comercialización, el intercambio, ya serían sobre la que es esta semana que es la 8 y la semana que sigue que es la 9. Eh, y por ahí como conversar también cómo se encuentran ustedes con, con las consignas, con las respuestas de las consignas, es, es como parte del intercambio que eh, nos queríamos dar hoy, estando ya a la mitad de, de la evaluación del curso. Entonces, esto como dejárselos eh, planteado. Eh, pero ahora sí nos metemos en, en las cuestiones de, de contenido, eh, y la primera clase de contenido que es sobre la que tenemos eh, más respuestas y unas respuestas preciosas y súper eh, diversas, también, como las diversidades de, de los territorios, es eh, la de agroecología y la producción de eh, alimentos, y esto de la conciencia que planteaba eh, la consigna. Si somos conscientes, no somos, cuánto, eh, cuánto de eh, nuestros municipios y nuestros territorios producen alimentos, en qué condiciones las producen, cuál es la calidad de esos alimentos, y cómo se accede a esos alimentos. Eh, Muchas de las respuestas iban eh, en el sentido de decir, tenemos que formarnos, sí, feliz primavera. Me ponen eso y me desconcentro. <ríe> feliz primavera, eh, feliz día del eh, estudiante y las estudiantes que soy, ya me desconcentré. Y saben que hoy, gracias eh, a Belgrano, también es el día de los y las les economistas. Así que también me tienen que decir feliz día para los economistas del pueblo. <ríe> Listo, cierro paréntesis. <ríe> me mandan saludos y me desconcentro. Eh, entonces, decíamos, la cuestión de... Eh, gracias. De, de eh, la cuestión de la producción de los alimentos y cómo vamos... Eh, esperen, voy a cerrar porque después leo todo junto. Eh, eh, cómo vamos accediendo a esta producción de alimentos. Entonces, antes de... Eh, avanzar sobre las consignas, pasarles un chivo. Eh, porque vieron que tenemos como varias instancias que estamos construyendo el, el curso eh, y desde el Consejo Consultivo, mañana a las 5 de la tarde, tenemos una ronda de mates, mates de los que tomamos y mates de los que salen este tipo de mitos que nos juntamos a las 5 de la tarde, justamente a problematizar la cuestión de alimento. Salud y comunidad. Entonces, porfa, si pueden chusmear nuestras redes, porque dado que también fue de las consignas, el tema que... Eh, más interés suscitó por ahí es porque pasó más tiempo y tuvieron más tiempo para contestar también eso puede ser un condicionante objetivo si mañana se dan una vuelta por nuestra ronda de mates eh, la verdad es que son eh, digamos varios de los movimientos sociales y de nuestros representantes y de alternativas a la agroindustria que se están planteando desde la economía social y solidaria entonces mañana a las 5 eh, en el youtube de, de INAES en vivo, eh, los, los esperamos. Eh, sobre todo esto de la distinción que hacen, por ejemplo, Patricia Aguirre eh, de eh, comida y alimentos. No no es una, una cuestión menor la que nos estamos planteando ahí eh, al, al respecto de, de, de esta distinción. Todos los alimentos son ¿Comida? Bueno, desde ahí vamos a estar arrancando con nuestra, eh, con nuestra consigna. Y espérenme un minuto que me estoy quedando en este instante sin batería. El vivo tiene sus cosas. Eh, bien, eh, a nivel de los eh, actores de las instituciones, fueron como el, el énfasis puesto en eh, los productores, eh, la cuestión de... Eh, Elinda apareció muchísimo en, eh, en todas las, eh, en, casi en todas las intervenciones eh, sobre la, la, la clase 4. La clase y en general la mayoría de las respuestas partían de no tenemos conciencia y sobre la importancia de adquirir la conciencia desde la escuela. Decían cómo desde, desde chicos tendríamos que aprender a, a alimentarnos. Eh, y ahí después surgía esta cuestión de la producción de alimentos y el acceso. Salió bastante la cuestión del de agua y de los mercados. Entonces ahí decirles que... En esa clase, sobre todo, se puso mucho énfasis en lo que tenía que ver con la producción de alimentos y sobre los mercados. Vamos a trabajar en esta clase, la de esta semana y la que viene. Está como la instancia de dónde accedemos a esos eh, alimentos que están producidos en condiciones saludables. Aunque Patricia nos va a decir, y también también mañana nos enseñaron, no, no, es redundante decir alimentos saludables. O son alimentos o son comida. Entonces esto de el, lo saludable no, no da, digamos, como agregarle al, eh, al alimento. Entonces la clase de esta cuatro sobre todo trabajábamos sobre la cuestión de eh, la producción. Y me gustó mucho una de las intervenciones que de, de las eh, respuestas que decía, la verdad voy sobre lo práctico, compro donde puedo. ¿No? Y mucho ahí como interpelándonos individualmente con todas las horas que tenemos que trabajar, con todas las... Y encima, bueno, esta carga, digamos, sobre eh, los consumidores, cuando no es tan fácil por ahí, del productor al consumidor. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que vamos a trabajar en la clase del miércoles también. Eh, y el papel clave que ahí pueden tener los municipios también sobre las... Condiciones de acceso para esa producción saludable. Porque otra cuestión que surgía como muy importante también era la escala. La escala para esa producción eh, de la agricultura familiar, campesina, indígena, cooperativa, autogestionaria, etcétera, para poder acceder a abastecer quizá todo un municipio. ¿En ¿Qué condiciones? se puede producir más garantizando la trazabilidad, término que también se utilizó en, en varias de, de las respuestas. Bueno, sin duda que los organismos públicos ahí tienen un papel clave. Bueno, ¿cuál es el papel? Esa no va a ser la clase de esta semana, sino que va a ser eh, la de la 9, pero bueno para ir como generando también eh, estas preguntas o estas inquietudes y sobre las herramientas, como decía, eh, creo que Andrea dijo recién, esto de poder contar con herramientas en el curso. Bueno, acá hay como una clarísima, eh, porque vamos a contar tanto con la experiencia a nivel nacional eh, de la CENAES, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil, mientras tuvimos el PT, el Partido de los Trabajadores Gobernando, y ahora la resistencia desde los gobiernos locales, prefeituras, como dicen allá, y después a nivel local, la experiencia de San Martín con las ordenanzas y entrando como más en detalle algunas de las cuestiones que Oscar Miteguía nos decía en la primera clase, esto de el compre público a este sector, cómo, cómo se hace, cómo se lo acompaña ¿Sí? Eh, y ahí, por ejemplo, para esta pregunta de la escala que surgía en, en una de las intervenciones, el financiamiento es clave, eh, porque hacer que toda esta otra economía sola produzca para la escala que los gobiernos eh, y, y, digamos, necesitan, por ejemplo, para abastecer a las escuelas, a los comedores, a los hospitales públicos, es mucho. Entonces, hay que ver cuáles son el conjunto de instrumentos de política con los que hay que acompañar a esta economía. Y esto de ir co-construyéndolos de la mano también, porque... Todo hay que estar pensándolo con otra clave. Esto que decíamos que tenemos como que desaprender y empezar a escuchar de nuevo. Todos esos manuales que tenemos en la cabeza por ahí eh, no, nos, no nos sirve. O Lorena que decía, estoy aprendiendo a hablar. A veces hay que desaprender, Lorena. En mi caso yo, por ejemplo, tuve que desaprender a hablar. Todo el primer año de estudiar en la maestría de, de, de Economía Social no hablaba porque lo que tenía que hacer era desaprender, porque si hablaba iba a decir barbaridades. Porque lo que tenía en la cabeza era la economía eh, de, de los empresarios. La que nos enseñan en, en, en la universidad es... Eh, para trabajar para las empresas convencionales, para las empresas de capital. Entonces, digamos, cada uno de donde viene con su propio proceso. Y entonces ahí yo me quedé callada todo un tiempo largo. Después ahora ven que es difícil hacerme callar. Pero bueno, cada uno con su proceso, ahí, ahí vamos, digamos. Eh, Después un tema importante es que en algunas intervenciones eh, veía que utilizaban el término del orgánico. Eh, y entonces quizás tengamos como que recordar que el curso enfatizó sobre todo la cuestión agroecológica, ¿sí? Eh, y que lo orgánico no necesariamente va de la mano con la economía social y solidaria. Porque el orgánico puede ser muy compatible con la economía de capital, incluso también a nivel normativo. Porque están las certificaciones y las certificaciones son muy caras eh, y hay muchas empresas con intereses directamente capitalistas. Eh, por eso es que el curso hablaba de lo agroecológico, ¿sí? Donde quizá ni tenemos certificaciones o la certificación, esta valoración puede ser hecha por todas las partes involucradas, eh, por el propio municipio, por el INTA, por eh, certificaciones locales, y no los grandes jugadores a nivel internacional que dicen esto es orgánico, ¿sí? Eh, ahí hay como toda otra lógica que también está bueno como decodificar desde el punto de vista popular, social, solidario, justo, ético, responsable. También vamos a trabajar un poquito en la... Mmm, en, la, en las clases de, de esta semana y, y de la otra, porque por ahí, con lo orgánico, hay precios muy altos. Y esos precios muy altos no están pensando en que sea para todos. Hay una elitización de las prácticas. ¿Quién puede pagar eso tan caro que garantiza quizás una, eh, una cierta trazabilidad? Eh, pero ahí hay explotación también, quizás de trabajadores. Entonces, hay, hay que ver eh, bien la relación de toda esa economía mixta, decíamos al principio, y cómo juegan los valores. Cuando hablamos de agroecología, sin duda que no hay explotación de trabajadores. Bueno, entonces, tenemos como que recordar un poco eh, estos conceptos y el papel de eh, la, la certificación. No sé si está entre nosotros, Cecilia. Sí. No, te hago un comentario sobre el chat. Eh, desde Chaco nos dice Janine, ¿eh? generar políticas de suelo para la realización de los cordones verdes de las ciudades. La cuestión de la producción alrededor de las ciudades, ¿no? Y, y, la, y la política de suelo que tanto tiene que hacer el Estado ahí. Eh, eso va con la clase, eso va en el enganche, eh, van en el enganche con la clase 6, pero está buenísimo adelantarlo y por ahí si sí lo podemos desarrollar, Desarrollar mejor. Ya, en, en un ratito termino pero está buenísimo, eh, Janine, si lo podemos desarrollar más, porque to, to, toda esa zona de colchón ahí tiene como un papel clave. A veces estamos como, eh, por digamos, por no tener conciencia de la potencialidad de producción o de sustitución de producción local, de eso que importamos, que ese era como el comentario que, que, que iba a hacer antes de, de, de, de preguntar por el, el punto este, eh, decían, eh, compramos a, a localidades vecinas o a provincias vecinas, eh, y, y quizá con la planificación del territorio, eh, y estas zonas de, de colchón o de buffer, dice la literatura, tiene como un papel eh, clave y es esto de tomar conciencia de nuestros propios recursos y ahí eh, el, el campo que alimenta y, ¿por qué no? El periurbano que alimenta, ¿no? Esto de empezar a ver las categorías del territorio y las planificaciones sobre los usos de, de suelo y qué destino le damos y sin duda la, la alimentación es un papel clave. Eh, y ahí quería preguntar si también estaba eh, Cecilia de los Antiguos, que como yo tuve que entrar tarde porque venía de otra actividad, no sé si está entre nosotros. Por, por, la, por la respuesta de ella, quería como una intervención. No sé si está conectada. ¿No? Porque Cecilia decía que le había resultado le había resultado muy difícil la clase. Eh, y hacía una relación con las BPA, con las buenas prácticas agropecuarias, eh, y, y es todo un tema la relación entre lo agroecológico, eh, las BPA, la economía social y solidaria, eh, y ella decía, me da miedo el papel de, de concejales eh, regulando sobre lo fitosanitario, y nada, me parece que está bueno también que hablemos de los miedos en este espacio. Eh, por ahí si sí se conecta más tarde, eh, creo que, que está bueno eh, problematizarlo. Eh, después, Ramiro sí sé que está conectado, eh, y él, dentro de, de, de varias de, de las... Eh, de, de los elementos súper complejos e interesantes del, del territorio, qué ganas de conocer, no conozco nada de todo aquello mientras ibas escribiendo. Eh, dos cuestiones, eh, eh, digamos, como bueno lo de la escala, ya lo mencioné antes, pero vos decías el papel del, del Estado eh, y pensar en las cooperativas mixtas, no sé si estuviste chusmeando eh, la posibilidad de cooperativas de actores múltiples. Eh, que surgió en, en la primera ronda de mates, de esta que vamos a tener la tercera mañana, eh, y ahí eh, la idea es que hasta ahora en Argentina hemos tenido siempre cooperativas de pares. Tenemos las cooperativas de productores, de consumidores, de ahorristas, bueno... Justamente, pensando, eh, y, y una iniciativa de Mario, 100%, rompiéndose la cabeza de cómo complejizar y en el marco de la ley actual y demás, eh, buscando antecedentes, eh, eh, esta idea de incorporar dentro de la propia ley las cooperativas de actores múltiples. Hicimos una primera ronda y ya se están trabajando en, en varios casos que incorporan eh, al Estado municipal dentro de las cooperativas como entidades de apoyo eh, y hay como distintos papeles, por ahí esa es una, una alternativa a considerar, no sé si, lo, si estás al tanto eso Sí, eh, o sea, al tanto en el sentido de que acá, acá venimos hablando de eso que ustedes mismos plantearon, en, no me acuerdo, alguno de los expositores en alguno de los, de los encuentros de los miércoles planteaba esta idea de que se tiene que acomodar el sombrero a la cabeza y no la cabeza al sombrero, y, y nosotros veníamos laburando desde ese lugar, sobre todo en una experiencia particular que, que tenemos, que eh, es la experiencia de la, del mercado artesanal Yelpe. El mercado artesanal Yelpe es un mercado, eh, digamos, del año 17 más o menos, vienen las organizaciones, entre ellas las que participo yo, vienen eh, juntándose y negociando con el Estado municipal la posibilidad de, de crear un espacio de comercialización. Ese espacio de comercialización se hizo un punto de venta fijo y una feria alrededor de ese punto de venta fijo. Eh, eh, se hizo, eh, o sea, a partir de un Crear Crear, que lo recibió el Estado municipal, se, o sea, se acondicionó el espacio, digamos, que era del, del ferrocarril, y, y quedó administrado, digamos, lo administra una mesa de gestión integrada por las organizaciones. Por ejemplo, ahora, en este periodo, le toca a la presidencia, a, a Echelar, el, está también en, en, digamos, en toda la mesa hay alguien de las hay siete organizaciones que están participando de esa mesa, y cada uno, digamos, eh, todos esos integran la, la mesa con un, un voto y voz, por supuesto, ¿no? Vos tienen todo. Además, INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tienen voz pero no voto, el municipio tiene voz y voto, un voto, digamos, yo lo represento al municipio, el, el encargado del área de economía popular. Eh, con un voto, y vos, por supuesto, y eh, hay un instituto de, de educación técnica, digamos, terciario, que tiene una carrera que, que es algo así como bramatología, Tecnicatura Superior en Tecnología de los Alimentos se llama, y otra carrera que se llama Técnico Superior en Economía Social. Pero ellos también participan, eh, bueno, y ahí se está, por ahora se tiene ese punto de venta fijo, a disposición de los trabajadores de la economía popular, y se tiene la feria que se hace cada 15 días. Y el deseo, viste, es construir un espacio de comercialización, digamos una comercializadora, el instrumento formal, poder facturar, poder. Porque el trabajador de la economía popular normalmente está muy limitado en ese aspecto. Y, des... y una de las posibilidades que pensábamos era algo mixto, algo que pueda integrar todos estos actores, que son organizaciones, no personas. Son organizaciones. Está Echelara, Pepfar, Obra Colping, Carita, está la Asociación de Mujeres Rurales, está. Eh, la cooperativa de trabajo El Monte, etcétera, cómo todos estos actores se pueden asociar para conformar una estructura de comercialización que les sirva a todos los socios y socias de estas organizaciones y a, lo, y a los trabajadores de la economía popular que están sueltos, digamos, que todavía no descubrieron esto de la, de la vida colectiva, por decirlo de alguna manera, que trabajan más individuales todavía. Entonces, eh, me, me, esta idea que ustedes plantean nos atrajo para esto en particular para eso, Pero no solamente, digamos, hay una idea de hacer una pequeña experiencia de huerta en un campo de 5 hectáreas que es del municipio, y en esa huerta queríamos ver de asociar a un grupo de huerteros con el Estado municipal, con esa forma, el Estado como propietario participa, y, el, y los huerteros ponen el, la, la mano de obra, el saber, la experiencia, y bueno, hay que ver los términos, ¿no? Pero hay varias cosas que en las que esta idea que vos planteás viene como anillo al dedo. Está buenísimo. Tenemos que ahí avanzar en las Disculpame. Ahí te puede ayudar mucho el INTA. Nosotros este, nos trajo plantines directamente. Nosotros veníamos trabajando con otro en grupo, así con asociaciones, en poblaciones vulnerables, donde hay pasillos, donde pedacitos de tierra no hay hectárea. Y en vez de traernos semillas, nos dieron todos los plantines el INTA para, y los kits para poder este para poder plantar te este, digo, hay una colaboración del de INTA impresionante, o sea, este, y bueno, también hay que agruparse, por eso nosotros hacemos federación, confederación, que vas agrupando, es la única forma. Sí, la verdad que el INTA está cumpliendo un rol que, eh, que había dejado de cumplir. Empezó a acercarse mucho más, eh, digamos, acá también, digamos. Tal cual. Camilo, ahí te preguntan norte, de qué municipio norte. sos. Rosario Vera Peñalosa. Acá en la provincia de La Rioja no se dice partido, como en Buenos Aires, que se dice partido La Matanza, partido de tal cosa, acá se dice departamento. Es el departamento Rosario Vera Peñalosa. En, dentro de la provincia, si miran el mapa, en los llanos. Los llanos están al sur de la provincia. La provincia está dividida en seis regiones. ¿no? Una de sus regiones es llano sur. Son cuatro departamentos, ahí estamos nosotros. Uh -huh. ¿Y el municipio es Chepes? La era del municipio? El municipio tiene como 11.000 kilómetros cuadrados, perdón, 6.000 kilómetros cuadrados, 6.100 y pico de kilómetros cuadrados, y eh, la cabecera está en, el, en, el, en Chepes, que es de la, de una ciudad de unos 14.000 habitantes. El municipio en total debe tener unos 16.000, o sea que hay 2.000 personas distribuidas en toda el área rural. Está. Buenísimo. Carlos preguntaba por, por la que era una cooperativa de actores múltiples. Le estoy sugiriendo que vea el, la ronda sobre, sobre el tema, pero lo, lo hago público para que todos sepan que sí. está esa sí, ronda. Sí, ya, ya lo YouTube. explico. Gracias, Guillermo. Gracias. Y, okay. ¿Y tenemos el link por ahí a mano? Ahí lo voy a poner en el chat. En un ratito, banquen y ya ah, lo pongo en el chat. Perfecto. Que arranca con el compañero Mario Cafiero. Fue la primera ronda. Esa. La primera, la primera. La ¿No? primera ronda. Eh, eh, ¿Puedo opinar algo sobre la comercialización? Por favor. Mira, eh, yo soy nuevo en todo el ambiente de cooperativas, pero eh, creo que la red de cooperativas en el país es tan importante que podría llegar a competir con mercado libre, para hacer en vez de un mercado libre un mercado justo. Eh, y creo que eh, hay que ir agregándole tecnologías. Eh, la cooperativa que vamos a formar es una cooperativa de de profesionales del software, esta es una idea que estamos trabajando, eh, sería interesante. Eh, hay muchas herramientas, hay marcas cooperativas, eh, habría que estandarizar los productos a lo mejor, eh, y, y, lo, y el mercado no es solamente los asociados de la cooperativa, el mercado es todos, es todos los argentinos, digamos. ¿eh? San Sancor de manteca a todos. Bueno, eso quería decir. Buenísimo, Carlos. Y eh, vamos a tener la clase de esta semana eh, con Chuy y con Eva Verde, especialmente para tratar este tema y las distintas alternativas que hay, y sin duda lo... Eh, lo, lo digital y ese mercado libre, muy entre comillas, eh, eh, es, eh, digamos, una alternativa a ese mercado. Eh, oh. es, es una de las clases. Después, como decía, la de eh, la, la alternativa, digamos, el, compre, eh, el poder de compra estatal al sector eh, y después las cooperativas de plataformas. O sea, vamos a tener tres espacios dedicados especialmente para este tema, eh, con iniciativas que eh, se están pensando también desde los territorios y que son relativamente innovadoras. Esto del, del cooperativismo de, de, de plataformas, es decir, problematicemos eh, que quizás ahí, sobre todo desde... Eh, desde lo urbano y las regiones metropolitanas mucho más, pero también están teniendo su desarrollo en las ciudades intermedias, mucho menos ahí, les hablo más de, de, de Pueblerina, eh, por ahí eh, eh, los que están que sean de, de Pueblo Chico van a decir, no, acá no pasa nada, en mi pueblo tampoco pasa nada, pero sí en, en las ciudades eh, eh, Rappi, eh, Globo, etcétera eh, son esas plataformas bueno, ¿cómo, ¿cómo problematizamos desde la economía social y solidaria a esas plataformas eh, y cómo generamos alternativas? Entonces esa va a ser eh, dentro de tres semanas, digamos, son tres semanas que vamos a estar trabajando sobre la comercialización desde la perspectiva de la economía social y solidaria y cuál ahí es el papel que pueden tener los municipios eh, también eh, digamos, desde las herramientas que decíamos eh, al, al principio. Sobre la clase 5, eh, a nivel de cuidados, eh, nos llamó la atención que ahí las respuestas quedaron eh, más bien como, estamos hablando de un tema nuevo desde los municipios, digamos, era como eh, más bien una cuestión de eh, instalar agenda, es de decir, Treleu, incluso un, una, una de las respuestas de Treleu decía, ahora entiendo mejor de qué va esta política, ¿no? El, el papel, digo ahí, Anabela, corregime, eh, el papel de la comunicación y, y la necesaria política de comunicación al respecto, porque como incluso eh, alguien que está haciendo el curso que es de, de Treleu decía, a partir de la clase pude entender mejor todo lo que está haciendo mi municipio. Eh, y cómo en general esto de entender esa política de cuidados y el papel que la economía social y solidaria puede llegar a, a tener al, al respecto. Eh, y en general las intervenciones venían más de eh, valorar el tema, eh, todo lo que falta hacer, digamos, es como un eh, estar instalando un tema en, en agenda y todo lo que nos falta, digamos, entonces eh, eh, nos quedó como, como esta sensación que es de eso nuevo, que nos tenemos que, que agarrar eh, y, y bueno, ¿cómo, cómo damos una mano como para acelerar el tranco, no porque sin duda es una, una deuda histórica. Cómo reconocer trabajo a lo que no se está considerando trabajo, cómo remunerar ese trabajo, el papel de lo asociativo, qué es lo que se puede remunerar desde los municipios, es como toda una... Una larga discusión, se habla de los servicios de proximidad eh, mucho en, en, en la literatura. ¿Qué es eso de la proximidad? Y una cuestión clave, eh, sobre todo más desde las políticas de desarrollo local, es que ahí se está promoviendo trabajo. Eh, eh, eh, sin duda es no deslocalizable. ¿Vieron esto que nos dicen? Tenemos que esperar que venga la inversión de afuera, de las empresas. No, esto es bien local y además es trabajo que no se va y que nos está cuidando. Y es empezar a reconocer todo eso que en general está tapado y que no nos hacemos cargo. Entonces, hay mucho por lo cual avanzar al respecto y crear, todo, todo por crear, entonces, digamos, como eh, eh, abrir eh, horizonte eh, al, al respecto. Y también esto de las diferencias entre las políticas de cuidado y las políticas de géneros con ese, eh, que, que también es una cosa que nos hubiera como gustado problematizar un, un poco más o profundizar un poco más, pero que por, por el nivel de, de, de dedicación y de tiempo y demás no llegamos. Pero que está bueno que aunque sea dejemos eso eh, en términos de, de títulos. Eh, y después, cuando llegamos a la cuestión de hábitat y de reciclado, eh, ahí también decimos, pucha, nos faltan como respuestas. Tuvimos como re respuestas eh, Y ahí dijimos, se nos están cansando. Capaz estamos como... Eh, eh, charlemos un poco sobre el papel de esto, de las consignas y del ejercicio de tener la clase, tener la consigna, tener la respuesta, eh, juntarnos, porque sin duda la cuestión del hábitat, digamos, abramos los, los diarios hoy de, de, de la Tierra... Eh, de cómo son derechos que para poder efectivizar hay cuestiones elementales y el papel que la economía social y solidaria está teniendo al respecto, y después también la gestión de eh, nada más y nada menos que de la basura, ¿sí? Eh, y ahí tuvimos solo dos respuestas. Eh, entonces ahí es más como abrir a la, a la conversación, me sale a mí, antes de las intervenciones, de antes por ahí de la intervención de Gaby, yo llegaría como, como hasta acá, eh, pero por ahí charlar como también esta dinámica de las consignas y las respuestas, y hasta acá llego yo. Gracias. ¿Puedo agregar algo respecto a lo que se habló antes del tema alimento y compañía? Sí, por supuesto. Adelante. Eh, eh, más que nada como una, eh, eh, dos cosas, una como recurso y otro como pregunta. Eh, como recurso, el PROTAL, no sé si todo el mundo está al tanto, pero desde la Secretaría de Agricultura, Familia Campesina e Indígena, eh, se está implementando el, el, el, un programa que se llama PROTAL, que quiere decir promoción del trabajo arraigo y abastecimiento local, y ellos están, digamos, no sé cuánto hay para todo el país, pero sé que están distribuyéndolo en municipios de todo el país y desde la Secretaría se impulsan como proyectos que encaren eh, digamos el fortalecimiento de la experiencia de producción de lácteo, huevo, pollo casero, eh, huerta, etcétera para los mercados locales. Eso me parece que para las cooperativas y asociaciones vinculadas a la economía popular, social y solidaria que están laburando esos temas, puede ser eh, fuente de recursos para fortalecer lo que se está haciendo, para fortalecer los espacios de comercialización, la logística, etcétera. Eh, claro. Nosotros acá estamos empezando a trabajarlo, eh, con, junto con los técnicos de la Secretaría que están acá en el territorio. Son dos, dos técnicos claro. que tiene la Secretaría de Agricultura Familiar en el territorio, bueno, con ellos. Eh, eso como dato. Y como pregunta es, esto de la... El, el, el, como No sé si es una utopía pensar en términos de un Estado más convergente a la hora de definir políticas, ¿no? Porque el PROTAL lo trae la Secretaría, el piciar lo trae el INTA, el, el, el Inae no, esto otro el, la gente de provincia tiene un programa de no sé qué cosa, acá el municipio está generando, y, y uno siente que hay una dispersión y, y encima después están los buitres digamos la gente que en política busca fotos y que quiere repartir una plantita entonces malgasta recursos eh, entonces vos decís hay toda esta guita y este recurso humano, esta capacidad puesta en un embudo sería un golpe potentísimo sería transformador pero puesto así un puchito acá, otro acá, otro acá, es para me dan ganas de volarme la tapa de los sesos. A veces. Entonces yo pienso baja, que no sé cómo te se digo, podría... Yo soy empleada pública, aparte de ser mutualista, y te digo que es un tema de cuentas. Unas cosas son los fondos nacionales, otros los provinciales, otros los locales, otros los lugares autárquicos, y yo les quería pasar un avisito también, este, yo desde el mutualismo, nosotros trabajamos en red hace muchísimo tiempo porque el INAES tiene convenios que nosotros firmamos con cooperativas, con fundaciones, con, con los demás, que era la, la herramienta vieja que existía con las universidades, con todas. Ahora salió, nosotros somos incubadora por el Ministerio de la Producción y está bueno porque son subsidios, que son del Banco Interamericano de Desarrollo, y que se pueden presentar este, los este, productores, que son para proyectos productivos, son de 550 mil pesos a 2 millones de pesos para compra de herramientas. Eso es a través de las incubadoras, la mutua incubadora, que yo estoy es incubadora, es en todas las provincias, son programas nacionales, o sea que va tanto desde... Cujuy, a Tierra del Fuego, como ahora están reorganizando el tema porque estos últimos cuatro años desarmaron todo, esto lo había hecho en su momento Deborah Giorgi, en la época de Cristina, de, de, nosotros del 2012 somos incubadoras, toda la época Macri murió, pero este, ahora volvió y empezó de nuevo los proyectos. Eso está buenísimo, también está Gondulfo con la Konami, que las mutuales tienen la Konami, que son préstamos al 3%, o sea, también tenés la herramienta de sustentable, para que sea tu proyecto sustentable, por un lado tenés subsidios, por otro lado tenés financiamiento que es para la economía social, que tenés que ser, es para el tercer sector, o sea, para el sector que viene, este, y si lo combinás con los municipios, con las, demás, con las universidades, tenés un, un, bueno, nosotros trabajamos mucho con la UTN, con la UBA, entonces y con las cooperativas. Te estoy hablando del conurbano bonaerense y lo que es CAECABA. Pero hay que mirar todo global, lo, sobre todo los programas nacionales se volvieron a activar. en eh, Ciencia y tecnología, está el FONTAR social, que podemos acceder todos, que es esto que están hablando de la plataforma, se puede presentar el proyecto. Es un subsidio. Es, va aplicado a eso. Entonces tenés, este gracias a Dios, eh, también... Elena con, adrivo al Fomeca, eh, también nosotros ya nos presentamos en dos concursos. Hay cosas que está bueno que sea diversificado y sobre todo que sean los programas nacionales para que puedan llegar a todas las provincias, que no sean las más que locales. Este, eso me parece a mí. Este, este, perdón que me salí con esto, pero es importante para hacer sustentables los proyectos de la pata del Estado, la pata de, de, la pata de los programas, sobre todo cuando vos no podés acceder al banco, porque generalmente las mutuales no te dan un, eh, las mutuales no recibís plata porque son inembargables, las cooperativas claro, no tienen menos papeles, entonces son los programas que te permiten desarrollar. Mm -hmm. ya, eso, ¿no? no quiero invadir sobre tu, tu espacio, pero ¿puedo hacer una intervención cortita así? ¿Me deja? Quiero ¿No? hacer como dos comentarios. ¿Puedo, puedo hacer nada más, solamente una aclaración para los que, y las que no saben, la CONAMI es eh, la, la Comisión Nacional de, de Microcréditos, que, bueno, depende ahora de, de desarrollo social, depend, siempre dependió eh, por los que no sabían, a veces, viste, estamos muy acostumbrados a decir siglas y está bueno aclararlo, que bueno, eh, los microcréditos... Eh, algo muy importante para adquirir las herramientas para los emprendimientos. Eso uh -huh. solo. Bueno, eh... Entonces, tres comentarios, Gaby, déjame. <ríe> sobre esto que dice Valen, eh, vamos a tener una clase sobre finanzas solidarias eh, específica. Eh, me van a tener que escuchar a mí de nuevo, <ríe> sobre esa clase, donde microcrédito es un instrumento de las finanzas solidarias. Eh, y, y la idea es que puedan tener como el, el, el conjunto de instrumentos al respecto para todo el financiamiento de esta diversidad de expresiones de la economía social y solidaria. Eh, y, y Pero esa es más casi al, al final. Eh, ese es el tercer comentario a raíz de, de la intervención de Valen, que estuvo buenísimo esto de las siglas, que tiramos siglas. Eh, pero a ver, lo que decía eh, Ramiro y que eh, contestó Claudia desde los les volví a poner la sigla de lo PEPS, eh, porque ahí tienen eh, el listado de distintos programas eh, de todo el nivel nacional, de todos, los de, de, todos los, eh, de todos los ministerios y también de todas las provincias. Lo que no está es el nivel local, eh, pero bueno, en parte es lo que ustedes pueden eh, construir eh, hay algunos locales, digamos, por ejemplo, del conurbano bonaerense eh, están los 14 municipios que hasta el 2018 tenían políticas específicas, ese es el relevamiento que hicimos en, en la unsi que es mi, mi tesis doctoral, eh, pero no hay mucho más, hay algunas de, está lo de Rosario, está lo de Santa Fe, pero es poquito. Eh, quizá con nuestra política ahora podamos como sistematizar también lo local y estamos haciendo un, un convenio con, eh, con con, con el OPEPS desde, desde INAES, pero ahí vean que se puede entrar tanto desde gestores públicos como desde... Eh, la sociedad civil sea la forma jurídica que tengan entonces está bueno porque según el, el, la, la pata que necesiten se entra y también se puede actualizar y hay como una, eh, una forma para autollenar las políticas eh, y para actualizar digamos, la idea es como ir alimentando esto eh, y poder socializar y transparentar la información ¿por qué? y ahí voy a lo que dice Ramiro eh, la articulación de las políticas en el territorio compañeros es lo más difícil que hay hasta donde yo sé. En la práctica y en la teoría. Eh, y eso es, en Argentina y en por lo menos en los distintos países que yo pude acompañar de América Latina, es el mayor de los desafíos. Y en parte en la co-construcción de políticas es donde vamos rompiendo las distintas quintitas y otra no hay. Entonces, con el OPEPS, con ese observatorio, eh, la idea es ¿Cómo socializamos la información? ¿Cómo la abrimos y cómo nos metemos? Que no sea esto de yo tengo esta, este cachito de información y me la guardo para mí. No, la idea es que sea pública, que sea transparente y que podamos acceder a esos recursos eh, y, y además que lo podamos cargar de contenido y de sentido político para la centralidad eh, de lo importante, del trabajo y de la vida, ¿sí? con trabajadores y la naturaleza en el medio. Si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo desde nuestro punto de vista. Entonces ahí, esto de todo, esto que vos decís, me, se me vuelan los sesos, vuelvo a decir a tu expresión, sin duda, a los militantes de, de, de la justicia social nos pasa eso, y vamos rimando el bochín de las distintas formas que podemos. Eh, desde nuestra gestión hay un convenio tripartito que fue de lo primero que hicimos con Mario. Ese convenio tripartito es INAES, INTA, SINASA. Y con ese tripartito estamos haciendo bastantes avances. Entonces, por ahí también eh, es una punta para articular la... Por ejemplo, la actividad que ustedes tuvieron del de bonus track de la clase de agroecología lo organizamos desde el tripartito. La ronda que estamos haciendo mañana a las 5 de la tarde la estamos organizando desde el tripartito. Eso va abriendo cosas, más allá de estos espacios de intercambio, también desde los territorios, digamos. Cada cuestión que podemos hacer, digo, tenemos los grupos de WhatsApp, tenemos como distintas cuestiones que no son convenios, que son un papel. Son, son papel que están cargados de sentido en cada cosa que vamos pensando. Entonces, por ahí ustedes nos tiran un tema ahora y yo puedo decir, che, Ramiro está diciendo que en Chepe está, lo tiro ahora en nuestro WhatsApp, que estamos los tres organismos ahí al mismo tiempo, con sus representantes y demás. Entonces, ¿cómo vamos como arrimando el bochín también para todo eso que se presenta desarticulado? Bueno, vamos a ir como agarrándolo, pero con los actores en el centro, si no la perdemos. Perdón, Gaby, te juro que me caso. Sí. Eh, o, hola, hola. ¿Podría hacer un aporte este, pequeñito, rápido? Eh, sí. Aquí en la zona de los Valles Calchaquíes, en Salta, hace dos meses hemos conformado una mesa de organismos eh, nacionales y organizaciones sociales para discutir justamente esta cuestión que decía este, eh, Mena, el, el, el compañero, y lo que decías vos Ruth, eh, discutir esto, que todo sea como que no haya cosas dispersas ni, ni células que se van manejando solas, sino que articulemos cuáles eran las mejores maneras de llegar al territorio con los recursos. Y en eso estamos trabajando, el 30 tenemos, y bueno, cada 15 días tenemos reuniones con los referentes de, de organismos nacionales y de organizaciones sociales. Se vio en todas las intervenciones, en los diferentes temas, ya sea lo del reciclado, lo de los cuidados, el agroecológico, que fue el más eh, nutrido, eh, que se hacía mucho énfasis en el tema de la concientización, eh, de la difusión, del tomar conciencia. Y a mí me parece que, que eso es sumamente importante hacia dos puntas, digamos. Por un lado para que desde el Estado, desde los que participan de la creación e implementación de políticas públicas, haya concientización de que existe el sector de la economía social y solidaria, pero también hacia el otro sector, hacia el, hacia el propio sector de la economía social y solidaria, y hacia, hacia la ciudadanía en general, de que existe este sector, de que hay formas, eh, de, que, de que nos tenemos que preguntar Acerca de lo que consumimos, sobre todo, qué es lo que consumimos por el lado de, la, de los alimentos, pero en todo, qué es lo que compramos, cómo se ha producido eso, ¿no? Eh, hay ahí una organización democrática de los productores o eh, eso viene de una situación de explotación de trabajadores. Hay que empezar a poner en cuestión en debate, en el, en el debate público, cómo se produce, eh, cómo se organizan los productores, qué se está produciendo, de qué manera, de qué forma. Eh, entonces, es un eje importante el tema de la concientización, que transforme las prácticas, no solamente desde lo que decimos, sino que eso lleve a acciones, eh, a prácticas, a formas de organizarse, eh, en la acción, digamos, ¿no? Eh, así que a mí me parece que esos dos ejes, las políticas públicas que apunten a, a, a dos cuestiones que marcó Ruta anteriormente, el tema del financiamiento en los mercados, porque muchas veces, en el caso de las cooperativas, la gente dice, bueno, nosotros conocemos el oficio porque lo venimos haciendo de toda la vida, pero no tenemos ni a dónde vender, ni quién nos financie. ¿no? Entonces, esos son dos ejes, me parece, de políticas públicas que hay que articular eh, para fortalecer a los productores eh, que so, que conocen el, que muchas veces conocen el oficio, pero después, a la hora de tener que vender, eh, no tienen cómo hacerlo. Así que mmm, creo que no mucho más que esto, que lo que me había notado, me parece que hay que trabajar mucho en eso, en la, en la conciencia, ¿no? en el, en el, con hacia todos lados, ¿no? como ustedes decían también, desde las escuelas, desde los medios locales, eh, para conocer eh, lo que se está haciendo en cada localidad, en cada territorio, eh, entender las políticas públicas que están y que se pueden utilizar para fortalecer las organizaciones. Y sobre todo fortalecer las organizaciones, porque también las organizaciones de la economía social y solidaria son las que van a, a demandar por políticas públicas para el sector. ¿no? Son, eh, yo siempre vuelvo al ejemplo de cómo surge el cooperativismo y el mutualismo, no surge de una ley de una decisión del Estado, sino que no, no, surge desde abajo, desde la organización popular y después viene la, la ley porque el sector lo demandó, ¿no? porque el sector quiso ser reconocido, porque eh, eh, luchó por, por, por políticas públicas para el sector. Entonces, me parece que es muy importante fortalecer a las organizaciones para que puedan hacer después valer sus derechos y exigir que, eh, que se formulen políticas públicas que atiendan sus necesidades. Así que me parece que, que nada, estos son reflexiones a partir de lo que ustedes, eh, de lo que fui leyendo de las intervenciones de ustedes en, el, en cuanto a las consignas. Pero me parece que habría que conversar sobre cómo ven las consignas, ¿no? Eh, si la, la falta de... Por ahí de, de, de participación en las últimas tiene que ver con que han sido muy largas, con que, que qué opinión tienen al respecto o es simplemente el, el, el cansancio de las miles de actividades que tenemos todos eh, y todas en, en, en el medio. Yo te digo que me la paso conectada porque tengo 63 años y hago teletrabajo al ser todo todo el tiempo, entonces muchas veces no me coincide los horarios para poderme, o me tengo que salir antes o entro después en las reuniones, está complicado, de hecho pienso que estoy trabajando 200 horas más de lo que trabajo habitualmente, porque, <risa> juro, este, es el estilo este, de las reuniones así se te superponen, es un tema ese. Yo en muchas no pude participar, me hubiera encantado la de cuidado, que la parte que más nos especializamos nosotros, pero también, como estoy también en otras comisiones, en otras reuniones, es, creo que todos estamos igual. Sí. Nosotros también. <risa> Uy, también, yo tuve dificultades para organizarme para las últimas consignas, yo creo que hice dos, no sé cuántas fueron las que salieron, hasta ahora. Y hasta... Tuvimos una primer consigna que incluyó a las clases 1, 2 y 3, y después tuvimos una por clase. Creo que, bueno, yo debo haber hecho dos y entonces debo haber como tres que no contesté. Claro. Sí. O sea, uno, dos y tres y cuatro. Y me debe faltar las cinco, seis, siete. ¿No? Yo estoy peor que vos. Porque bueno, no porque mirando como porque peleé con el campus, o sea, estuve peleando con el campus, no me, no me quería, no me aceptaba, entraba el en celular, no me quería, entraba en la compu, tengo eh, software libre, así que también se me costaba un montón. Después, el tema de la luz, que últimamente tuvimos corto de luz, así que tampoco tuve suerte. Hoy, por suerte, estoy conectada de los dos dispositivos y me estoy poniendo al día. Buenísimo. Sí, entendemos la, la, a veces las faltas de de herramientas informáticas y tecnológicas eh, se dificulta. Yo, por ejemplo, hoy estoy usando el celular por primera vez y es dificilísimo seguir así. Eh, con una computadora a veces se facilita más y bueno, también depende de la parte del país en la que estemos, a veces hay mejor conexión. Pero bueno, más que nada la idea justamente de estos encuentros es que también podamos retomar las preguntas. Alguien preguntaba dónde están, están en el WebEx eh, teams eh, ahí se va aplicando preguntas a cada encuentro que se va teniendo los miércoles eh, y bueno y la idea justamente que decíamos la, la vez pasada es que puedan ir participando y puedan ir interviniendo eh, e intercambiando entre ustedes justamente porque es eh, sumamente enriquecedor las diferentes experiencias eh, los campos eh, también de las disciplinas a es muy variado. Eh, por ejemplo, hay, hay ingenieros, hay eh, licenciados en administración, especialistas bueno, en economía social, y eso es lo que creemos que, que va a enriquecer más eh, esta, estas charlas y estos, eh, eh, este taller que estamos teniendo. Eh, solamente no sé si estamos muy mal de tiempo o estamos bien, pero me quería retomar algo de lo que decía Gaby, porque el tema de, de las políticas y el consumo, llevándolo más a lo de reciclaje, también tiene que ver un poco con la conciencia de lo que descartamos, ¿no? Digo, a veces eh, de a poco se va incorporando eso y eh, me parece que también lo tenemos que tener muy en cuenta porque el, el mundo es uno solo y lo tenemos que empezar a cuidar porque si no, eh, cada vez se va a hacer más invivible. Entonces, eh, reconocer también la, la importancia del, del reciclado. Eh, y bueno, y volviendo a lo del campus, que intenten ponerse un, un poco más al día, entendemos también las dificultades y la cantidad de actividades que hay, pero nos parece que, que después puede enriquecer. Además, bueno, estamos subiendo materiales y eh, justamente el miércoles este que viene vamos a tener una charla de, de comercio justo eh, e intercambio para poder seguir desarrollando todo esto que veníamos hablando eh, en, en la línea con la agroecología, con los alimentos que no son saludables, comida o alimentos eh, y bueno, solamente quería hacer ese aporte, no sé si alguien más quiere decir algo. Qué bueno que les gusten estas instancias, porque por ahí también, digamos, los que no pueden ir escribiendo, pueden compartir en esta instancia, ya sabemos cada dos semanas que las vamos a tener, estamos como más eh, en, en orden, con, pasa la clase, tenemos la consigna, nos podemos ir como organizando. Y, y como en general, me parece que va a ir como el, el, el hábito de, de ir juntándonos cada dos semanas. Y los que no pudieron hacer, podemos como compartir acá también. Me parece que, bueno, nada, en el andar se van acomodando los melones, ¿no? Algo así es el dicho. <risa> ¿la ¿puedo consultar? Sí, sí. adelante. Eh, yo soy de Córdoba, Patricia, y siempre lo he seguido por YouTube. Eh, y recién puedo ingresar también por teléfono con una tecnología, eh, con un celular, pero siempre con dificultades de wifi eh, Y la verdad que les quería agradecer a todos porque yo sigo lo que puedo. Nosotros estamos desde Córdoba, somos un grupo de artesanos, estamos organizando una mutual. Ya tenemos el trámite en el INAES, así que si hay alguna autoridad por ahí que nos, nos ayude. Eh, tenemos todo listo para que salga la matrícula, pero quería agradecerles la verdad porque nosotros empezamos de cero con esto de la economía por todas las situaciones que estamos viviendo, sobre todo a vos Ruth que sos una persona que si bien tenés academia, yo también la tengo pero bajas a lo, a lo que la gente entienda y la verdad que yo por más título universitario que uno tiene en este tema, específicamente, estamos totalmente solos. Eh, tardamos mucho en hacer los trámites. Eh, los artesanos somos bastante particular también. Eh, tenemos desde los que tiran un paño hasta payarols. Entonces, no es difícil armar un colectivo. Por lo tanto, empezamos con un grupito decidido a hacer una mutual. No tenemos sindicato, no tenemos representación nacional, no tenemos jubilación, no tenemos nada. Por eso so, eh, elegimos hacer una mutual. También haremos cooperativas, los compañeros están haciendo, pero la mutual sobre todo para tener servicios, para tener, buscar derechos. Y la verdad que eso nos abrió un mundo que no esperábamos. He estado visitando mutuales de acá, de mi, de mi ciudad, y la verdad que es muy impresionante. Eh, y de ver los videos que ustedes pasan, créanme que, es, que los que estamos en el interior, eh, todo pasa, todo se aprende, todo, pero todo se decide en Buenos Aires y para nosotros es muy complicado. Entonces, este, también porque transversaliza eh, las cuestiones de internas políticas y es muy duro, porque yo soy militante, pero mis compañeros no. Entonces ver que uno está, tiene que depender que eh, en esto que vos decías de la dificultad del territorio, ¿no? de que un funcionario te atienda, te responde un teléfono, te conteste un WhatsApp, inclusive dentro de las, de las mutuales y organizaciones que son grandes, que parecen que son empresas, eh, y vos te sentís nada, porque no sabes ni siquiera cómo empezar con el mutual, verdaderamente. O sea, aprobamos todos los reglamentos y es tanto lo que podremos hacer, tantas las necesidades, que, que yo les agradezco infinitamente porque para nosotros verdaderamente, o sea, para mí que yo quedé como presidente y la que me, me, me estoy como queriendo asesorar, queriendo visitar mutuales, queriendo, ten, queriendo tener contactos, eh, no, no, hay, no hay precio, no, hay, no, no tiene palabras. Eh, lo, lo, que, lo que exponen es fantástico, así que la diversidad de temas. Y sobre todo darnos cuenta de, de, de todo lo que podemos tener, de todo lo que perdimos, y, y que verdaderamente, es <ríe> un agradecimiento, perdón, me dije tonta, pero estoy muy comprometida con esto y, y muy esperanzada de que salgamos de esto también, porque hay tanto para hacer y tanto lo que ofrecen. este Así que muchísimas gracias, era para, para eso que quería... Este, no sé, agradecer y, y, y siempre lo, lo seguimos en, en todo lo que podemos, todos los videos. Ya tengo como tres reuniones más esta semana y, y la verdad que temas diversos, capacitación, bueno. Eh, sí, la verdad que se superponen un montón de cosas porque hace mucha falta de todo. ¿no? Así que muchas Gracias. Gracias Patricia, muy lindo, muy lindo. Imagino que la ranchada la ranchada es una de, de las fuentes de consulta, ¿o no? Gracias Patricia, la verdad que emociona, porque sí. nosotros sabemos que, que hay gente detrás de, de los papeles, no, no, no trabajamos con papeles, trabajamos con, con proyectos, con, con sueños y la verdad que es re lindo que te hayas emocionado a mí también, la verdad que me emociona mucho así que bueno, ¿Qué? perdón paso la palabra el legado de Mario va por ahí así que escucharte a vos y hablar del legado de Mario es Bien, eso bueno. eso también se cruzó eso también se cruzó desgraciadamente ¿Quién remonta? ¿Quién remonta? Bueno, remonto yo, paso a algún, a algún chivo con el tema del aula virtual, que vi que acá hay, hay muchos comentarios. Leo un poquito de angustia de algunos, quizá porque recién se pudieron poner al día, entenderla y empezar por ahí a... Um, a escribir, eh, la verdad no se abrumen con ese tema porque la idea de las consignas es que ustedes puedan hacer ejercicios integradores de cada una de, de las clases o bueno, la, la primera consigna fue más integradora de las clases 1, 2 y 3 eh, pero la idea es que siempre el ejercicio sea para ustedes que ustedes puedan ver en sus lugares dónde están, cuáles son los recursos cómo el tema que se está presentando tiene también una... Eh, un, una apropiación en el territorio de ustedes, qué recursos hay. La idea. De un... ¿Quién le contesta a, a Gabriela? <risa> en jefe puedo contar algo. No sé si contesta, pero puede ayudar. Esa es la idea. Dale, dale. Eh... Acá en Chepe, uno de los concejales que entró en la, eh, a partir de las elecciones del año pasado, o sea que asumió en diciembre de 2019, eh, es eh, miembro de la cooperativa de trabajo del Monte, una cooperativa de curte cuero y hace trabajo en marroquinería, un curtido agroecológico y artesanal que se hace acá en Chepe. Él es concejal acá, en el departamento. Y si yo tuviera que valorar el aporte del compañero, eh, eh, lo valoro sobre todo porque él eh, lleva al Consejo Deliberante lo que recoge en el mundo de la economía ocular y solidaria, digamos. Eh, no es que él se, se pone a, a sacar ideas brillantes y, y las, y las saca en el Consejo, eh, sino que eh, a partir del trabajo que fuimos haciendo en los espacios de articulación, en, en, en el diálogo entre las distintas organizaciones y cooperativas que hay por acá, eh, se gestaron algunas de las ideas. Bueno, la ordenanza que le dio formalidad al mercado artesanal Yelpe, la ordenanza, eh, digamos, acá nosotros se hizo una propuesta a nivel provincial de FERCOA, de la Federación de Cooperativas, que es el proyecto riojano integral de desarrollo a partir del cooperativismo y la economía popular, que es una ley, un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados. Bueno, todavía no pasó nada, no la mueven, pero nos, nosotros la metimos en la Cámara de Diputados a través de un diputado y... este eh, eh, acá él promo, eh, promovió y logró que salga una, una, un proyecto de ordenanza de adhesión al, a la ley Prideco eh, también este, ahora está trabajando una ordenanza que de fomento cooperativo eh, la tengo acá delante mío porque me la mandó para revisar entonces él hace esto, me, eh, se la manda a los compañeros para la que la revisen, busca que las organizaciones la vean la lean y la firmen y, y vayan agregando cosas o sea hay un laburo de de creación, digamos así, de la normativa involucra a los compañeros, a las compañeras a las organizaciones, a mí me gusta me parece interesante digo, si uno dice que puede aportar un consejo deliberante, primero ir y dialogar con el sector y a partir del diálogo con el sector, generar la normativa que responda a las necesidades o sea, fabricar el sombrero para esa cabeza ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Muchas gracias, compa Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Eh, yo quisiera hacer más que nada, eh, que un aporte, más que nada una pregunta. Eh, mira, la idea nuestra es, eh, como te digo? Más que nada en esta situación por el tema de la pandemia y nada es, es como te digo? Eh, reacondicionar lo que es el centro de salud. Porque, por ejemplo, desde donde nosotros estamos, desde Arturo Segui, el hospital más cercano lo tenemos eh, casi a 40 minutos. Así que una ambulancia siempre tarda muchísimo para venir acá, y más en, est en estas situaciones, ¿no es cierto? Eh, y yo qué sé, mi, la idea nuestra, tanto mía como de mi referente político, es poner eh, una cooperativa para, eh, yo qué sé, eh, recondicionar el centro de salud, eh, mantener las plazas, y quisiera saber más que nada cómo tendríamos que hacer, porque para mí es una nueva experiencia como lo que quede desde el principio, eh, y nada, eh, Quisiera, más que nada, que me, me asesoren eh, con quién tendría que hablar, a dónde tendría que ir, qué papeles se necesitarían eh, hacer, y, y eso, esa es mi pregunta. No, si querés, eh, escribinos en el... Ten, eh, vos estuviste accediendo al campus, porque esa es una pregunta muy puntual, y ya también para ir dando un, un cierre más a este momento de integración. <ríe> Mira, por lo general, la... Eh, las que más se dedican a temas de salud son las mutuales, uh -huh. brindan los servicios de salud y después lo que tiene que ver con mantenimientos de espacio, vamos más tal vez con cooperativas, pero es como para hablarlo eh, por largo rato, si querés lo que tenés que consultar es a inscripciones Y mientras ir leyendo también, bueno, siempre nosotros lo, les, les recomendamos que, que lean bien la página porque hay varios instructivos para, para irse interiorizando en estos temas, pero va más que nada las mutuales, los temas de salud, ¿sí? Después cualquier cosa nos consultás por el campus. Dale, muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún aporte con respecto a, a lo de las charlas que, que trabajamos hoy en integración. y si no, me parece que estamos en, en tiempo, ¿no? Guille, ¿andás por ahí? Mi ¿Te vale, ¿no? ella, yo cierro, cierro nada más el temita del aula virtual, creo que ahora se escucha. Perfecto, sí. dale, Ana, cerrá ahí vos y ya nos vemos el miércoles a las 18 horas. Sí. No, nada más que por ahí si no se pudieron poner con las consignas anteriores, eh, ya me parece que la sugerencia sería que la hagan como un ejercicio para ustedes. Digo, por la idea de estos espacios es que acá podamos encontrarnos habiendo leído lo que ustedes respondieron hasta, hasta ese momento. Eh, y que si va, siguen teniendo problemas, no dejen de escribir al, al mail de capacitación. Digo, hay un instructivo que ahí les puse un link eh, con un pas... La idea es que el aula sea un, un espacio. Totalmente. Totalmente. Ahí cualquier cosa tienen el instructivo. Y, y bueno, y estas reuniones, como les decíamos antes, las eh, les recuerdo que se van a hacer después cada 15 días, porque ya que nos pusimos un poco más al, al día, adelantamos eh, varias eh, charlas, entonces va a ser dentro de 15 días, lunes también a esta hora. Así que, bueno, los esperamos igual el miércoles a las 18, a todos Y bueno, muchísimas gracias por la participación. Si les parece, mientras nos vamos, escribimos en el chat cómo nos vamos. Y a medida que lo van escribiendo, lo vamos leyendo, lo compartimos. Y podemos este, participar todos. ¿Cómo nos vamos? ¿Qué les pareció este encuentro ¿Qué se están llevando? Y, y nos vemos en 15 días. Están felices. <risa> <risa> Con mucha emoción. Bueno, nosotros también, la verdad que eh, nos, sí. nos da mucha fuerza para, para seguir laburando eh, y seguir construyendo juntos. Muchas gracias. Eh y los que tengan algo de resto mañana los esperamos en la ronda también eh, Cinco de la tarde ronda de mates esa es grosa grosa eh, tercera ronda de mates, Un montón de invitados e invitadas, va a estar bárbara <risa> Bueno, nos vemos. Se arman agenda completa en el INAE, che, ya está. Lunes, martes, con insoportable eran. Me van a correr el laburo. <ríe> Qué hincha esta gente, perdón. Abrazo. A lo de la comisión, ¿viste? Las comisiones y todo. <ríe> También. Pero Ah, no, bueno, no, todo no se, se aprende. hacen las comisiones. Sí, sí, en el ambiente la mejor. el ambiente la mejor. Nos vemos, bueno. no, bueno, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias. Un placer, un placer. Que anden muy bien. Feliz primavera. Y feliz día del estudiante. Eh, no es acceso a la onda, es por YouTube, porque como nos hackearon una vez y fue espantoso, eh, ahí nomás se, se conectan eh, quienes hablan y después es todo por YouTube.